Muy buenas tardes amigos, pues me encuentro aquí con mi amigo Hugo García que es especialista en todo el tema editorial y durante muchos años ha estado fomentando desde su trinchera personal, desde su trinchera laboral, el hecho de la lectura. Hugo, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Hola Jesús, qué gusto saludarte y saludar a todos los amigos efectivamente ya desde hace un buen rato ha habido oportunidad de trabajar desde el diseño gráfico, el diseño editorial en, en lo particular, últimamente mucha edición de libros electrónicos y pues bueno, con la posibilidad de acercar pues a las, todas las personas que sea posible al mundo de la lectura. Excelente, pues entrando en materia eh, ya, eh, ¿cómo ves la situación ahorita de la lectura sobre todo en los chicos en edad escolar? Fíjate que, que la estructura mental de nuestros chicos eh, eh, digamos eh, eh, centennials incluso más de algún millennial tiene que ver con, con, con frases cortas, con ideas este, muy concretas y muy sencillas que además está reforzado el tema por las redes sociales. ¿no? El, lo, lo más que alcanzamos a leer son los caracteres que nos permite Twitter o, o una publicación, incluso cuando abres una publicación en Facebook y tiene mucho texto, lees el primer párrafo y después hasta luego, salvo que te... te este, llame y, y, y demás, pero eh, se vuelve muy importante entonces el poder ofrecer bajo otra alternativa y bajo alguna forma de, de, de eh, a, atractivo la lectura para quienes hoy lo tienen que hacer además de manera ordinaria por ser estudiantes, pero también para la parte recreativa que pareciera que para estas generaciones leer por recreación o por diversión no es este, algo lógico siquiera, ¿no? Entonces, más bien, ¿no hablaríamos de que no le gusta al joven la lectura, sino de que ahora lee de manera distinta? Sí, yo creo que lee, sí lee, lee mmm, a lo mejor en tiempo dedicado y en tiempo, a, como estamos acostumbrados, digamos, a la lectura tradicional, no lo hace, pero sí lee muy, muy, muy rápido, lee, este, hace lecturas cortas y se queda con esa información. Eh, eh, hoy sí hay un, una desviación incluso digamos a, a adquirir contenidos a través de videoblogs o videos de, de redes sociales sin embargo los muchachos no dejan de leer, yo, yo creo que, que ha habido un cambio de paradigma ahí entre la lectura ordinaria de que te lees un capítulo o lees un libro completo, incluso eso aparece eh, uh -huh. este extraordinario, eh, extraordinario en el, en, en el sentido de que wow leíste un libro completo este y además resulta este, muy importante el que nos podamos acercar a un, a ese cambio de, de, de paradigma. Hace algunos años edité un libro de, de cuentos cortos, pero no eran cuentos cortos, eran microcuentos de dos estrofas. Y entonces eso hace que, quizás, digo, sé que un tratado filosófico, un tratado este, o, o, o una lectura técnica no se puede hacer así, pero quizás podamos ir eh, inculcando el gusto con una dinámica similar a la que hoy hacen redes. ¿no? Ahora que mencionas ese tema de las lecturas técnicas, me llama la atención, yo lo he visto en muchos grupos, porque ahora ya todo lo haces en grupos eh, de redes sociales, de WhatsApp, etcétera, eh, pero eh, compañeros, personas, incluso profesionales, que prefieren preguntar, oye, ¿cómo hago esto al hecho de leer, por ejemplo, un instructivo? Ah, bueno, bueno, Chuy, es que es impresionante. Nos, nos, nos quemamos las pestañas haciendo una breve este, explicación en una publicación para redes sociales, en donde buscamos que la idea quede clara, y aún así la posteas, y la primera comentario es, información, o sea, sí. ahí está toda la información, algo hay que hacerlo ¿no? Algo hay que hacer. Sí, porque incluso ves de repente el banner y viene el teléfono y te dicen, ¿a dónde llamo? al impresionante. Que viene allí? Eh, ¿Cómo fomentarle a los chicos el gusto por la lectura? Yo creo que este ejercicio de cuentacuentos que hacíamos en la primaria, o que se sigue haciendo en la primaria, puede migrar hacia otras edades. Ordinariamente los cuentacuentos, este, eh, pues primero leen el libro y luego invitan y al final dicen, ah, este cuento y otros similares están en el libro fulano y perengano", ¿no? que se hacen en bibliotecas como este lugar. Me parece que pudiéramos ir hacia otro tipo de lecturas, pero con una, un, una dinámica muy similar. Cuando alguien te empieza a platicar, y es una plática muy sabrosa y además gesticula a la persona cuando te está diciendo, que oye, me acuerdo aquella vez cuando estaba... Te envuelve y entonces invitas a decir: Esta lectura está, bueno, quiero decir, este contenido está en el libro Fulano. Quizás pudiéramos ir migrando las prácticas que hacíamos en otras edades, se pueden ir llevando hacia los adolescentes los, los, los, los, y los jóvenes. Entonces, perdón si sí, me veo muy, muy bobo, pero eh, de lo que me dices entiendo que además necesitamos entrenarnos a escribir de, de otra manera. Sí, sí, sí, sí. Este, yo creo que, que, que lo mismo pasa con muchas otras habilidades este, en, el, en el quehacer humano. Eh, pues la gran mayoría de los de nuestra edad eh, aprendimos a manejar en un bocho, ¿no? Hoy ya no hay bochos y los, y los coches, este, la gran mayoría son automáticos, entonces hoy los, las personas que aprenden a manejar aprenden en un coche automático compacto, ¿no? Y difícilmente tendrán una, una troca estándar, ¿no? En, aunque se siguen utilizando, bueno, la dinámica es esta. Quizás la, la escritura y la lectura sea muy similar a la que nos tengamos que acercar ahí. Recuerdo mucho los libros de historia de, de Catón, Ajá. que son este, eh, es, extractos de, de página y media, en donde te cuenta una, un pasaje específico puntual de la historia de un personaje en particular, y ahí puedes cerrar el libro y te quedas con la idea completa. Y digo, a lo mejor Catón no es la panacea de los escritores, lo digo con mucho respeto, pero me parece que esta dinámica puede ser otra. O la, o, o, o la que tiene Cortázar, por ejemplo, en Rayuela, en donde puedes leer con diferente orden. Te puedes ir a la página tal o regresas a la página este siguiente o empiezas desde el final y vete al principio. Creo que ese tipo de cosas que hacen que la lectura no sea lo tradicionalmente eh, eh, descrita puede llevarnos a otras, a otras posibilidades. Me llama, ahorita recordaba yo mi experiencia. Ustedes saben eh, que en la prehistoria, los que somos de esta generación, eh, veníamos una biblioteca como esta maravillosa, la Biblioteca Central del Estado, y agarrábamos, por ejemplo, la hispanoamericana y nos preguntaban por la Segunda Guerra Mundial, y era leer un volumen impresionante que además estaba aderezado de fechas, títulos, y ahorita... Eh, esa misma biblioteca que está al, al alcance de la mano en internet, ¿tienen sentido estos repositorios abiertos al público? Fíjate, yo, yo, yo creo que sí, y mucho, porque aunque igual que encontramos en Spotify o en iTunes, prácticamente toda la música editada, para los libros no es lo mismo, para los libros no, no es lo mismo, sobre todo cuando hablas de cuestiones históricas, cuando hablas de, de cuestiones de cómo ha ido evolucionando la teoría de la, de la ciencia, por ejemplo, hay muchos libros que te puedan llevar de manera electrónica a ello, y las posibilidades del libro electrónico son, son vastas, ¿no? Pero no hay como acudir a una biblioteca y este, acercarse a lo que el autor quiso plasmar en un puño de, de, de páginas y que no todos los encuentras de manera electrónica, ¿no? Creo que, que, que hoy quizás sí las, las enciclopedias hay que pensar en otra cosa. Uh -huh. pero, pero otro tipo de, de libros, como por ejemplo los que hay en la, en la biblioteca infantil, que son mucho este, libros eh, eh, eh, multisensoriales. Para chicos kinestésicos y demás. Es. Se vuelve una chulada, ¿no? Y que no lo resuelves con una tableta. Pues entonces el llamado, sigamos leyendo. Sí, sí, sí, hay que seguir le leyendo, Este, ya quien a lo mejor no lee el periódico y solamente ve algunas notas, creo que vale mucho la, la pena tener un libro de cabecera, digo, si no estamos acostumbrados a leer de corrido un libro de cabecera que tenga esta dinámica, seguramente nos ayudará incluso a ir elevando el espíritu. Bueno, pues no me queda más que agradecerte, mi buen Hugo, espero que podamos seguir compartiendo tus amplios conocimientos con nuestros lectores de Gaudium, y no olviden esto, tanto para Gaudium Live la próxima semana, como para la edición impresa. Les agradezco mucho. Hugo. Gracias, Jesús. Tenemos pendiente un libro tuyo. Un libro. Nos veremos. pendiente. Gracias. Bye.